Hola, mi nombre es Carlos Jiménez, soy de Santo Domingo, República Dominicana, y mi rol es experto. Yo participé en el Challenge Cómo actuar en tiempos de crisis. Fue una, para mí en lo particular fue una experiencia única de 36 horas donde participamos y aprendimos 17 talleres en temas diferentes. Entre ellos puedo mencionar, encuentra a tu usuario ideal, entiende a tu usuario, mapa de empatía, entiende el problema. Hicimos encuestas, trabajamos el marco lógico, Agenda 2030, monetizar la innovación, cambio sistémico, crear un demo, crear una presentación, cómo vender. La verdad es que ha sido un taller exquisito, sin desperdicio. Para mí, otro tema importante es que pude llegar a conocer muchas personas interesantes de México y muchas personas interesantes de otros países del mundo. Yo les invito a todos al próximo Haz la Lucha Challenge. Haz la lucha y ponte la máscara.